Dos, chavales, yo soy Bajix, y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite hoy chicos como cada actualización que van metiendo en Fortnite nuevas skins nuevos ítems por pues, chicos hoy vamos a ver todas las nuevas skins las nuevas mochilas no sé chicos eh, el nuevo la Delta del Dragón que es que es una cosa muy muy tocha y vamos a ver sus animaciones como si estuvieran dentro del juego es decir es algo que quiero empezar a implementar en el canal que es cómo serían estas skins nuevas que todavía no han salido en el juego en el juego el reto de este vídeo va a ser llegar a más de 600 likes en una hora y también que os suscribáis al canal y que me sigáis en mi canal de Twitch, que es que lo tenéis en la descripción y próximamente voy a empezar a hacer directos en Twitch, así que muy importante seguirme. Vamos ahora con la partida y vamos a comenzar a comentar todas estas nuevas skins que acaban de salir. Bueno pues chicos, estamos ahora mismo en una nueva partida y estamos con la skin de Ragnarok, un poquito más adelante descubriréis el por qué me la he puesto porque ahora mismo... En este vídeo os puedo comentar Así al tema de spoiler, que me la he puesto Por un motivo en específico que está Relacionado con una skin filtrada Que vamos a ver en este vídeo, entonces chicos Vamos a ver ya las skins filtradas Voy a ir looteando mientras os voy comentando esto Para que así no se haga muy pesado y demás Entonces, eh, os comento chicos Hay tres nuevas skins filtradas, en realidad Cuatro, y es que el tema es que La cuarta no la vamos a comentar yo creo en este vídeo Porque es algo especial, o sea No se desbloquearía de la misma manera que estas Y el tema es que hay dos nuevas skins de payaso y una nueva skin que es la que os digo que es bastante curiosa y que después descubriremos Entonces, las skins de payaso vamos a comentarlas ahora mismo Serían skin épicas que tienen algo muy muy curioso estas skins a su vez Es decir, tienen eh, estilos desbloqueables ¿Esto qué quiero decir? Pues chicos, si os acordáis de la skin del tomato, el rey del tomate creo que se llamaba así Entonces, estas skins también van a llevar estilos desbloqueables Y justamente por aquí por pantalla estáis viendo la primera skin del payaso este payaso sería el primero que vamos a ver Y que va a salir dentro de poco en Fortnite Como estáis viendo aquí en un primer plano Pues os aparece la skin del payaso Y detrás pues lógicamente la skin con su estilo desbloqueable Que básicamente es como si fuera una careta aparte que, que bueno, puedes elegir entre ponértela Y simplemente llevar el personaje Son skins de payaso, no tiene mucha cosa Y pues eso chicos, que nos acaba de tocar Un fusil de asalto con silenciador Que yo me quedo flipando Entonces, lo que os estaba comentando Esta skin del payaso no tiene mucho más Al igual que el de la chica, pues también. También tiene eh, estilo desbloqueable Básicamente sería la misma careta del payaso Pero en colores un poquito diferentes Aquí estaréis viendo la chica del payaso Entonces también os quería comentar También os quería enseñar estas skins justamente en el juego Cómo podrían ser estas skins cuando salieran en el juego Y aquí podríais estar viendo una de las imágenes Para que veáis un poquito, para que os hagáis la idea Cómo vais a ver vosotros esta skin cuando salga dentro de poco en el juego Me parece rarísimo que todavía no me haya encontrado a nadie en la partida y Es que somos 33 personas y el círculo Vamos, cae en señorío de la sal, que es lógico Porque normalmente siempre cae Este círculo cerca de señorío Bueno chicos, que es que ya se me olvidaba, estas skins que tienen Estilos desbloqueables y que pertenecerían Al conjunto de eh, los payasos Pues también tienen mochilas Aparte, como lógicamente tienen prácticamente Todas las skins del juego de Fornell Por ahí hay una construcción y vamos a ver qué se comenta la gente de por ahí No sé si se habrán ido para otro lado Pero bueno, vamos a ir para allá, entonces Estas skins pues tienen también mochilas como si fuera una llama pero hecha con globos hinchables Y otra también pues sería la de un autobús de batalla Este autobús que siempre pues eh, nos tiramos de él para entrar a la partida Y pues serían básicamente las skins de cada uno Las mochilas de cada uno de estas skins Entonces chicos vamos a pasar con la skin Tantocha ¿Por qué me he puesto esta skin de Ragnarok? Pues chicos ha llegado el momento de que os lo comente Aquí al parecer no hay nadie lo cual me parece muy muy extraño Y es que están todas las puertas abiertas Y es que lógicamente esto está todo looteado pero es que no hay nadie por aquí cerca Es que esto, esto está todo luteadísimo Y yo, para mí que se han ido para socavón Entonces chicos, yo me pongo a hablar y es que no paro Por aquí hay un tío, vamos a intentar matarlo antes t No tiene ni escudo Vale, tirito por ahí, dos tiritos vale, Vamos a construir un poquito por aquí No vaya a ser que nos den del otro lado Le rusea otro Muerto, y el otro A ver, a ver, a ver, a ver El otro está dentro de la estructura, míralo Vale, tirito Pero es que el tema es que este chaval... Cuidado Vale, tirito Muerto, muerto Madre mía, pero ¿habéis visto qué explotada le metió al chaval? Ha sido impresionante Me voy a cubrir por aquí y chicos, el motivo por el que me he puesto Esta skin de Ragnarok, con la que llevamos Dos kills de la partida, que es que es muy poco Pero es que, eh, es, que es así chicos, no nos hemos Encontrado a nadie, por suerte, para que Os pueda comentar esto, por el que me he puesto esta skin De Ragnarok, chicos, que es que no paro de repetirme Ha sido porque esta skin De Ragnarok se relaciona Directamente con la skin que vamos A ver ahora mismo, de hecho yo diría que Ragnarok Sería la skin chico y Esta skin que vamos a ver sería la skin chica De Ragnarok, es bastante flipante esta skin Cuando lo veáis es que no es solo Solamente la skin, es también la mochila, el ala delta que lleva Es una pasada, digo que es la skin legendaria de este vídeo Y es la skin más importante que vamos a ver acaba de salir volando un tío Y por aquí delante tenemos otro ¿Me, me estás comentando que me han acorralado Vale, y acaban de reventar a ese justo cuando estaba tirando el misil teledirigido Vale, y aquí tengo a otro chaval Me da un poco de miedo ahora mismo, eh Madre mía chicos, qué lamentable lo que nos acaba De pasar, ni mucho menos yo creo que Esta partida no la voy a acabar, pero bueno Simplemente os quería comentar que Esta es la nueva skin más Tocha que vamos a ver en este Vídeo, como estáis viendo en el juego De momento tenéis una captura y ahora veremos Los movimientos, las animaciones que tiene Esta skin, pero es que ya estáis viendo que Esta skin viene con una mochila Con unas alas que son demasiado tochas La skin en sí es como si fuera la chica De Ragnarok, tiene esas trenzas Azules, tiene todo prácticamente prácticamente como si fuera helado, como si fuera de hielo y la verdad que el pelo de la chica esta es que me encanta o sea fijaros, eh, es como si fuera un degradado de como blanco o tonos mmm, blancos azulados a luego tonos azules pero muy intensos, o sea es bastante chula esta skin, es que yo he estado esperando desde hace muchísimo tiempo a que por fin metieron una skin que de verdad me gustase para poder traeros al canal, entonces esta yo creo que sería la skin más tocha entonces las animaciones de esta skin las vais a ver ahora mismo, justo por aquí por pantalla os está apareciendo La skin con todas las animaciones En el juego, vamos ahora mismo a matar a este Y os sigo comentando la skin porque es que Aparte de esta skin y de las alas que lleva Que es que ya es eh, lo más tocho Que he visto de momento en el juego Pues también tiene un ala delta que es el dragón Y que es un ala delta Legendario, es mejor chicos Es mejor que el dragón que ya tenemos En Fortnite, ese dragón que sería El ala delta de Wukong, pues es que es mejor Prácticamente que ese dragón O sea, ahora mismo lo vamos a ver Este chaval se ha ido por aquí, ¿verdad? Yo creo que vuelve, ¿no? Al sitio este de la hamburguesa. Vale. Este no, no se está enterando ni del clima, ¿no? Perfecto. Y fuera. Vale, chicos. Entonces, las... Quiero que estéis de verdad preparados para el ala delta que os voy a enseñar. Es uno de los ala deltas más tochos del juego. Aquí lo tenéis en primicia... En el canal, chicos fijaros qué Pedazo de ala delta Es que es como si escupiera hielo literalmente Y es que es un dragón que de verdad Es muy tocho, o sea Es que los chicos de Fortnite deberían haber hecho Que nos pudiéramos haber subido del dragón Y poder, yo que sé, dirigirlo hacia cualquier Parte, pero es que es el ala delta Más tocho que he visto en todo el juego Y fijaros que hay ala deltas es que está el dragón Y demás, es el ala delta más tocho Que he visto dentro del juego eh, Básicamente yo creo que la skin favorita De este vídeo ha sido esta skin legendaria y supongo que a la mayoría de vosotros Pues también os lo parecerá que esta skin Es la favorita, pero bueno, comentármelo por los comentarios A ver cuál es la skin que más caip Tenéis que salga, si esta skin o la skin De ninja que ya hemos visto en vídeos Anteriores, sinceramente yo creo que esta skin eh, Yo diría que es mi favorita Ahora mismo por el momento y veremos Cómo es en el juego y todo eso, porque ahora mismo La hemos visto en el tema del inventario, tengo un tío por aquí Arriba y ni siquiera se ha dado cuenta De que, sí sí se ha dado cuenta, es que digo yo Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta Vale, perfecto, madre mía, es que eh, ahora estoy notando que de no jugar mucho es que me tengo que cambiar la sensibilidad a un poquito más baja la sensibilidad Porque es que no es normal que falle tantas balas Vale, pues chicos, 16 personas con vida en la partida Llevamos ahora mismo 3 kills y vamos a intentar quedar lo mejor posible Vamos a intentar ganar la partida, aunque no sé si podrá ser Pero bueno, eh, acabo de ver un tío por aquí en Tilted que supongo pues que no estará todavía dentro del círculo, sino que habrá salido eh, No sé si, o sea, el chaval iba un poquito más adelantado que yo y está aquí. El chaval está aquí y vamos. Es que no, directamente es que no se esperaba que estuviera por aquí. No llevaba tampoco muy buena luz, pero bueno. 13 personas con vida. Llevamos 4 kills y vamos a poner. Vamos a ver a uno. Vale. No se ha hecho mucho daño porque acaba de caer en la montaña. Entonces no le ha, no le ha hecho mucho. Vamos a intentar eh, rusear ese chaval. Porque... No quiero que se lleve mucho la posición, porque eso, sí, se está en la montaña más alta, yo diría que, que del juego entero Y un tío por detrás, eh, por la cara Hola, hola, que me ha tirado un lanzacohetes a la cara Pero es que aparte me ha dado impacto directo, o sea, ha sido flipante